Buenas noches. Desde Adelante Coín llevamos al próximo pleno de, de esta semana dos mociones, una sobre la plusvalía y financiación local y otra sobre el transporte público. Respecto a la primera, decidimos presentar esta moción, al igual que en otros municipios, tras, tras haber conocido la reciente decisión eh, del Pleno del Tribunal Constitucional de declarar nulos varios puntos del articulado de la Ley Reguladora de Haciendas Locales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 En la base de la moción está la insistencia desde nuestro grupo, el cual lo ha defendido en más de una ocasión en la necesidad de una nueva ley de financiación local, que incluya un conjunto de transferencias incondicionadas, tanto por parte del Estado como de los fondos de las comunidades autónomas, para cerrar la brecha que existe entre las necesidades del gasto y los servicios que prestan los ayuntamientos como Administración más cercano a la ciudadanía. En este mes eh, planteamos también una propuesta para mejorar la forma en la que nos desplazamos, sobre todo en nuestra conexión con la ciudad de Málaga. Un municipio como el nuestro debería contar con un servicio público que nos permitiera ir y volver de forma rápida, económica y eficiente, evitando los problemas de atasco en la entrada de Málaga o la falta de aparcamiento, problemas que son cada día más evidentes. Precisamente ahora, y como consecuencia de nuestra entrada en el consorcio de transporte, ...se está definiendo el nuevo planteamiento... ...de destinos, horarios y frecuencia ...de los autobuses interurbanos... ...que nos conectarán con otros municipios... ...pero principalmente con la ciudad de Málaga... ...y seguramente estará en vigor durante varios años. Por otro lado, hace varias semanas... ...en una rueda de prensa como esta... ...destacábamos las ventajas del tren... ...como eje vertebrador... ...de la comarca del Guadalhorce... ...y planteábamos que era necesario... ...potenciar este medio de transporte... ...de cara a que algún día...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 el uso del transporte público. Además, estos autobuses lanzadera también podrían servir para llevar pasajeros hasta el hospital comarcal y, y que pudieran eh, utilizar ese transporte personas que no disponen de vehículo propio.